Ay. Buenos días chicos Bienvenidos a un nuevo vlog En este caso de una semana conmigo De vuelta a la rutina Acabamos de tener las vacaciones de otoño Muy divertidas Muy todo eso pero toca volver a la rutina y estamos aquí esperando Al autobús que como veis Es que es prácticamente de noche Por ahí está el amanecer y hace muy frío, hace menos 4 grados y yo me estoy congelando aquí Que estoy deseando montarme en el autobús calentito Ay. Mirad chicos, como tengo, todavía no tengo el escritorio aquí que quiero poner Pues estoy usando esta mesita pequeña y me pongo ahí He hecho los deberes Y ahora me he puesto aquí a escribir algunas cosillas en la agenda he puesto una velita Y estoy midiendo aquí porque con esto Esto es como si fuese cartón pero es bastante duro Así que creo que con esto puedo hacer una mesita para poner aquí. Y no sé, creo que puede quedar bien. Así que pues lo he estado midiendo, a ver cómo lo puedo hacer y eso. Y pues eso, mirad, está atardeciendo súper temprano. Son como las 5 o las 6. ¿Hasta es? Esperar que lo mire. Son las 5 y media. Así que pues ese es el plan. Mira, chicos, vamos a ensalar ensalada de pasta o eh, con un pan con fajitas por encima y queso. Mira qué rico, un plato gourmet. Wow, chicos, mirad la niebla que hay hoy. Hace menos 10 grados, hace muchísimo frío. Y no hay nieve porque no ha llovido, pero dicen que esta tarde va a nevar. Y mirad la niebla que hay. Uy, qué miedo. Y nos vamos al autobús. Que estaba volviendo del autobús me acabo de bajar y mirar esto que monada mirar ahí sigue el tren, no lo veis que el coche tiene como que frenar un poquito bueno, que os iba ahora a grabar una cosa ha sido el día más frío de la temporada por ahora de hecho dicen que esta noche va a estar todo, todo, toda la noche nevando, ¿Y mirar lo congelado que está todo, o sea, está todo como blanquito, pero pero no blanquito, sino, no sé, raro. Mirad, como con estas cosas, ¿No? ¿lo veis? Como telarañas, pero de agua congelada. Y voy a ver porque se ha congelado el río. Y he visto de un influencer de aquí de Robaniemi una cosa que he hecho con una piedra y quiero intentarlo yo a ver qué tal está, mirad ¿lo veis? cómo está todo de congelado mirad los abedules y todo a ver, vamos a ver ya acabo de salir del cole ahora mismo, o sea, es que ha sido ir a dejar la mochila y ya está y salir de nuevo porque iba a merendar, pero todavía no tenía mucha hambre así que todavía no me voy a merendar voy a venir aquí a enseñaros esto y ahora voy no, a Andar. mirar como está todo. <risa> se ha congelado, ¿eh? Está todo. A ver, mirar cómo se ha congelado. O se aprecia que se ha congelado. Es que se va así como una capa como blanquita. O sea mirar esto. Es que todavía hay un poquito de agua por abajo. Pero a ver si caminamos por aquí a ver. A ver. Ay, ay. Mira los cristalitos de hielo. Uf. Voy a tirar una piedra a ver. Así. Bueno, chicos, he ido por esta piedecita que la voy a tirar ahí Pero lo voy a grabar en vertical para poder hacerlo en Instagram, ¿vale? Así que me lo pondré en vertical Chicos, ¿habéis oído el ruido ese que ha hecho la piedra con el hielo? Madre mía, eso no me lo esperaba. ¿eh? Es que suena como un disparo de. ¡Qué fuerte! Yo no sabía eso. ¡Oye! ¡Qué guay! ¡Qué fuerte es esto! eh! Estoy flipando. Se me ha caído esto. Bueno, buenos días. ¡Uy! Mirad cómo se ve el fluorescente este. ¿Cómo se llama? No sé. Pero aquí vamos. Miércoles. Sí, <tose> sí está nevando. Está súper oscuro, eh. Que no se ve nada. Me he dejado la tarjeta del autobús, ahora vuelvo. Bueno chicos, ya estamos en la parada. Que se me ha olvidado la tarjeta en casa, pero ya fui a recogerla. Aquí estamos. <tose> ¿Eh? no el... Coche. que mi duda esto todo ¿eh? y está nevando un poquito, está como un... no sé chisnevando. chisnevando, en vez de chispeando chisnevando me <coughs> es que sigo un poco resfriado está el chis ¿el qué? el chis ¿qué chis? porque es cheese. Cheese. <risa> chis como el tiktok de, eh... chicos, he tapado la cámara porque creo que no estáis preparados para ver esto pero han He estado todo el día nevando Las primeras nevadas Olé. No ha nevado mucho, ¿vale? son como 10 centímetros apenas Pero ha nevado, por fin Y bueno, pues yo como llevo estos zapatos Pues me estoy congelando Tengo que poner las botas de agua Ay, mira, ahora tenemos que barrer esto que si no resbala mucho Mirad chicos, para merendar me he preparado una avena trasnochada que la preparé ayer con nocilla que quedaba. Y mirar las nuevas vistas de la cocina. Chulas, ay, que me caigo. Y pues, mirad que guayo. A ver por las otras ventanas, a ver qué se ve. ¡Hala! Mirad qué chulo. A ver por aquí, por el lago. Wow, uy, mirar cómo está el manzano. Oh, qué bonito. A chicos, me he encendido otra vez esta velita y mirar las vistas que tenemos ahora desde la habitación. Mirad, qué chulo. Y bueno, pues ahora mismo nos íbamos a ir a la ciudad, así que me voy a coger un bañador porque me voy a apuntar ya a la piscina y <coughs> vamos a hacer la compra. Así que, pues, eso. Mirad, chicos, esta nieve es así como muy. ¿Cómo lo explico? Muy mojada, ¿no? Entonces, es como muy manejable. Esta nieve es perfecta para hacer muñecos de nieve, pero lo más probable es que estas nieves no se queden para el resto del invierno. O sea, seguramente en una o dos semanas se hayan derretido para que caiga una nueva. Porque estas nieves nunca suelen durar mucho. Además, de hecho, ahora ya se, o sea, se está derritiendo en todo momento. O sea, esta nieve ahora mismo se está derritiendo. Así que pues eso, que no es una nieve así que vaya a durar mucho. Bueno, chicos, acabo de salir de la piscina. Mirad los pelos, que no me he peinado. Ahora me los pongo bien. Mirad, chicos, así se me han quedado los pelos. Estoy esperando a que me recojan y mirad todavía hay nieve. Ay, son las... 7 y mirar todavía, ya, o sea, ya es de noche ah, creo que anocheció sobre las 6 he estado una horita nadando así y no sé cuántos kilómetros habré hecho nadando, creo que a lo mejor habré hecho uno y medio, sí, no mucho estoy esperando aquí mirar el sitio es este este es el edificio luego aquí se supone que es donde me van a venir a recoger y eso de ahí es un colegio que hay aquí esperando y no tengo frío se está bien ahora ¿eh? o sea hace como uno o dos grados y pero se está bien después de haber nadado tanto y ya hemos terminado aquí en prisma la compra bueno chicos aquí vamos otra vez al autobús esta vez con con nieve y mirad como la está muy oscura y estamos llegando tarde hoy a ver si no perdemos el autobús mirad chicos, la casa donde estamos ahora se calienta con fuego o sea, hay que hacer aquí todos los días un fuego para que haya electricidad de calefacción entonces mirad hoy he encendido yo el fuego este ah no hay fuego Hola, ¿Ah? bueno, vamos a seguir intentando. A ver, un momento. Voy a sacar este tronco porque creo. A ver, a ver. vamos a encender este rope. enseño cuando lo haya conseguido yo quiero alguno con borde ese sí mismo mirad, hemos hecho pizza en el horno ese de leña bueno, la chimenea a ver qué tal ha quedado sí, un horno de leña mm. quema mucho, mucho no queda. Mm. corta, corta, corta mirad, así ha quedado la pizza por fin viernes y hoy Está como nevando y lloviendo a la vez <coughs> Y pues eso Aquí vamos <coughs> Otra vez estamos llegando tarde Esta semana estamos llegando Demasiado tarde La semana que viene vamos a empezar A levantarnos antes Para no llegar tan tarde al autobús Que bueno que no es que llegamos tarde Nunca hemos perdido el autobús Pero que nos tenemos que dar prisa Entonces para poder ir tranquilamente deberíamos levantarnos antes mirad chicos acabamos de llegar y se está derritiendo la nieve se ha caído toda la nieve de los árboles es que ha estado lloviendo sí, sí, sí. así que pues bueno pues eso pero no pasa nada seguro que en una semana o así o quizás mañana vuelva a nevar no se sabe pero bueno la cosa es que ahora Mm, se está derritiendo la nieve Pero por la noche sí que hace temperaturas bajas Así que se vuelve a congelar Es como raro Porque se devuelve hielo Mirad chicos, me he salido aquí fuera Que estaba grabando un vídeo Y he quitado un poco de nieve mirar el caminito que, se... que he dejado aquí Pero ya nos vamos para adentro Que hace bastante es que te a ponerme a editar. Ay, qué frío. Buenos días, estamos a sábado y estamos yendo a la piscina que vamos a ir a nadar. Esta vez va a venir también Noa, Luna y Papá también se van a ir al gimnasio. Así que Y después vamos a ir al Minimani, que es un supermercado bastante chulo que hay aquí, a comprar ingredientes para unos deberes que tengo y disfraces para Halloween, para Noah y para Luna yo me voy a disfrazar en Halloween porque no, no te de, de instituto no y mirad, se ha derretido completamente toda la nieve a ver, así, mirad la nieve se fue, Uy, qué pena y sí, si, está lloviendo muchísimo se ha, se ha quedado lloviendo toda la noche por eso o se ha derretido todo tan rápido y pues eso, después también vamos a cojo, a lo mejor también comemos en un Subway bueno, hemos venido a Minimani y resulta que han quitado todas las cosas de Halloween así que ahora nos vamos a Prisma a ver si allí hay si hay algo ahí y mmm, vamos a comer ahora después en el Subway y no hemos ido a la piscina porque ha habido una serie de problemas de que no, yo al que no quiero ir y hemos tardado mucho así que ya nos hemos ido ¡Ay, que me mojo! Está lloviendo muchísimo Chicos, acabo de descubrir mi nueva tienda favorita aquí en Finlandia, o sea, el Tokmani. ¿Por qué nadie me había explicado la existencia de esta tienda? O sea, es que esto es lo más parecido a un chino que hay aquí en Finlandia O sea, ¿alguien me explica? Ay, por Dios Es que hay cosas hay productos extranjeros como estas cosas de dulce sol bueno ahora mismo no estamos en un paseo muy interesante pero es que mmm, ahora os enseño a ah, mirar hay, hay de todo hay cosas de alimentación mirad, galletas de navidad rellenas como el oreo sí. es que es que es muy guay esta tienda hay mirar la típica caja de abuelita pero con navidad entonces, comemos en el Subway que hemos venido ahora a una tienda de segunda mano que está súper chula ya, ya hemos salido, ¿vale? está súper chula y además es de, que el dinero que se recoja con esa tienda pues va para los ucranianos sí. la gente va allí a donar ropa nosotros sí. hemos donado mucha ropa allí si, sí, la donamos cuando hicimos toda la mudanza y eso pues... y el beneficio va para Ucrania sí y Pero es que hay cosas súper chulas, ¿eh? Y baratas, porque he escuchado que estaba alguien que estaba donando Y le estaba poniendo precio Y el hombre decía que no puede ser más de 50 euros Así que yo creo que está bastante bien ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo oh, no me acuerdo <risa> tampoco Bueno, un día yo creo que voy a venir Y voy a hacer un shopping Porque es que había cosas bastante Bastante chulas Así que un día pues vendremos otra vez Hoy estamos descubri descubriendo Tiendas bastante guay dos tiendas no dos en un día es muchísimo bueno hemos, hemos venido a comer aquí al subway que ha sido un poco desastre el pedir los ingredientes nunca hemos venido ya es que nunca hemos venido aquí pero mirad qué rico ha quedado no, y ahora después hemos cogido una, una de las galletas que hemos comprado no sé si os he enseñado en tocman y hemos comprado estas que son de caramelo y avellana. Estas, si la no las hemos abierto. Estas galletas que son así como de chocolate y chocolate blanco. Y estas que son como gofres de galleta de Navidad. Y Siguiente ronda, las que son así como de galleta marrón por atrás. Son y chocolate blanco, voy a enseñar el paquete. Estas son, no sé de qué marca, mira. Marca prima. La vamos a probar. Hace tiempo que no probamos así cosas aquí en el canal. Bueno, chicos, mirar, ya estamos en casa y nos hemos maquillado así para practicar para el lunes que es Halloween. Y mirar de qué se va a disfrazar el lunes. Sí. payaso asesino. Cuchillo que he hecho de sí, se ha hecho un cuchillo de cartón. Y Mándale yo he hecho unos deberes que me mandaron de clase de cocina que ahora hemos empezado el curso de mmm, comida finlandesa. Y ahora pues teníamos que hacer una tarta de arándanos mmm, típica de el mmm, este de Finlandia, o sea, con la frontera con Rusia. Entonces mmm, teníamos que hacer un plato típico de... Esa zona. Yo he hecho pues esta tarta ganándonos. Y bueno, hablando del maquillaje, mirad que chula ¿mí? de la araña en el ojo. Aunque yo no me lo voy a poner, No me la voy a poner. No me la voy a poder poner el lunes porque tengo gimnasio y pues se me va a chorrear todo con el sudor. Pero bueno. Mirad chicos, hemos venido aquí al lago. Mirad cómo se a tirar piedras, pero ya no suena porque está como medio derretido mirad uy mira es que se habían quedado los círculos tapados Sí. mirad chicos, son las 2 o las 3 y estamos dando cosas en bici y mirad a dónde hemos llegado a otro puentecito Esta vez hemos tirado para el otro lado de cuando el otro día fuimos en la carretera pues este día hemos ido para el otro día el otro lado este puente es de nuestra casa por ahí como puente de sí ah se me ha caído un guante mira estas cosas de hielo son charcos que bueno la superficie se ha congelado y el agua que ha quedado debajo se ha ido hacia abajo de la tierra y mirad. Se rompen. Son súper chulos. Mirad el sitio al que hemos llegado, qué bonito. Con el sol ahí de fondo, la puesta de sol. Y por cierto son las tres o las cuatro, ¿no? Sí. Ya se pone el sol súper pronto.